Yo quería preguntarte un poco en base a eso, porque bueno, pues evidentemente las figuras como, pues como Joan eh, o como tú eh, habéis traído muchísimo, muchísimo público al culturismo, muchísimo público, mu, mu, muchísimo público nuevo, muchísimo público joven, que antes el culturista era, el culturismo era, como yo digo, para los muy cafeteros. ¿no? Y yo creo que, igual que al, al principio, eh, los veteranos, hay que decirlo, estábamos con un poco, estábamos con un poco receptivos a las nuevas figuras, yo creo que ahora es donde tenéis el apoyo más firme. ¿Y por qué digo esto? Porque se provoca un movimiento que yo veo, eh, tenéis un público joven y como tal, por tanto es un poco advenedizo, y yo creo que a veces, eh, por ejemplo, resta el mérito y la realidad de no entender dónde estáis. Porque, por ejemplo, cuando yo hago una ronda de preguntas, ¿ves a Jorge en el Olimpia? Hostia, ¿qué lo mides tú? Eh, es que Jorge ya se ha metido en un top 3, en un campeonato pro, que eso es una puta locura. Eh, o sea, yo creo que... Mmm, los jóvenes eh, que están llegando al culturismo, ya, ya que están dentro, ya deben dar un paso y hacer por entender un poco sí. eh, y dar valor a la realidad. Porque, como si no vas a la Olimpia, como que no vale. O como que si no haces estos tres en un campeonato, como que no vale. Cuando el recorrido para ser pro es complicado y luego ya al instaurarse la Liga Pro, eh, en la Liga pro eh, pues ni te digo, ¿vale? Eh, ¿Tú alguna vez, aunque recibas tanto apoyo por, por, por, por el fenómeno fans que tenéis, ¿Te has sentido un poco incomprendido eh, por tanto fans y has, recibido, y has sentido más, más, más entendido por los que somos puristas? Sí, sí, sí, totalmente. Al final, yo por suerte siempre lo digo bien, claro. ¿eh? A mí yo he recibido mensajes de, buah, este año ganas a Chris Bumstead. Es como, a ver, tengo que nacer cinco veces y quizá una sexta vez para ganar a Chris Bumstead. O sea, me refiero, él al 50% tiene mejor físico que yo a mi 100%. Entonces... Ese, esa, esa ignorancia, porque es ignorancia pura y dura, ojo, ignorancia sin maldad, y sin ignorancia pura y dura, a veces sí que es, sí que es cierto que hay que, que hay que educarla, hay que educarla un poco. Yo sí que lo intento hacer, sobre todo cuando me preguntan mucho, eh, siempre intento hacer, por ejemplo, me preguntan, ¿te ves compitiendo con los mejores? ¿Cuál es la definición de los mejores para ellos? El top 10 de la Olimpia. Y yo siempre intento decir, a ver, ya estoy contra los mejores los mejores son los de mi tarima, o sea, al lado mío está un top 2 de un pro show, al otro lado tengo al top 1 de un pro show, me refiero, eso ya son los mejores, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, hay que educar y hay que hay veces que, que bueno, pues también siento que suele ser, como yo digo, los que más te atacan suelen ser los niños rata, la gente que tiene dos dedos de frente sabe lo que hay, sabe lo difícil que es, sabe la gente que no llega. Eh, lo único que hay veces que la pura ignorancia de gente joven, pues yo sé, 18 añitos, 17, que llegan al culturismo, eh, pues te dicen eso, ¿no? Te ven muy bien y ya, pues oh, vas a ser campeón de la Olimpia. No, tío, no vas a ser campeón de la Olimpia y nunca lo vas a ser. Pero tienes que entender que ya estamos contra los mejores y yo sí me siempre intento edu ed educarles en ese aspecto y contarles un poquito la realidad de esto. Pero es que pienso que es, que es imposible que no pase. Uno, porque hay gente que solo quiere hacer daño. Y dos, en el otro aspecto, que hay, hay gente que, pues por pura ignorancia, a buenas, como que mmm, desvirtúa un poco lo que estás haciendo. sabes Se desvirtúa el decir, coño, para mí un top 3 en un pro show, hostia tío, yo si ya no paso de eso, pues para mí sería un buen resultado, tío. Ojo, que espero este año pasarlo y el siguiente pasarlo más y llegar a Olimpia y ojalá hacer cosas guays. Pero sí, hombre, en, realmente en, para en, eso está, en, pero es que tampoco es un fracaso. Claro, en, en perspectiva en perspectiva dices, cojones, un top 3, tío, lo tengo, bien, lo tengo por ahí, el, el carterito del top 3. Tío, en perspectiva ya es una pasada, ya, ya es una pasada. Joder, espero superarlo, obviamente. Pero ya dices, cojones, pues no mucha gente ha hecho un top 3 en un pro show con 28 competidores, tío. Que eran 28 competidores, o sea, que no eran pocos, ¿Sabes? Pues, ¿Sabes qué, ¿Qué pasa? Una cosa que, que me gustaría añadir. A ver, eh, lo, siempre dice Sergio Dufo, ¿no? Que, pues eso, que, que, que por ejemplo, gracias a ti, a Pradels y demás, pues que el culturismo se ha expandido mucho y que se ha hecho mucho bien. Pero yo voy a añadir que también se ha hecho mucho mal, no vosotros, ni vosotros a título personal, pero sí que es verdad que, claro, tú ves a gente como ellos en las redes y te crees que puede ser un gran pro en dos años porque ellos lo han sido. Pero escucha, que es que esa no es la realidad. O sea, la realidad es que para que dos como ellos, que son los que la gente sigue, lleguen a hacer eso. Hay mil que se están quedando por el camino, incluso con problemas de salud, con problemas de, en sus vidas personales y mil historias. Y la gente ahora tiene una percepción, los chavales jóvenes, lo que él llaman niños rata, tiene una percepción de que es súper fácil ponerse a competir, ponerse a llegar a la Olimpia, a ganar dinero con las redes, hacerte famoso, hacerte no sé qué y creo que hay una, una idea generalizada. De que hoy en día con internet es súper fácil vivir, siendo preparador, siendo deportista, con los patrocinios, con no sé cuál. Y eso viene por la imagen que ellos dan, que no es culpa de ellos, es porque ellos lo han conseguido. Pero ¿sabes Pero cuál es el que... problema, de, ¿sabes cuál problema de ahí? ¿Que, ¿Quién que dices vive de ello? Dile, pues hazlo tú, aquí lo tienes. Claro. Tienes, un, tienes una cámara y tienes un gimnasio. vale ponte a competir, claro. ponte a grabar vídeos, se hizo pro, haz un top 3 y ten 200.000 seguidores en YouTube. Toma, ahí claro. lo tienes. Tienes todos los recursos del mundo para hacer exactamente lo mismo. Lo mismo, porque claro, ahora nos ven, hablo de los haters, ¿eh? son la minoría, minoría, minoría. O sea, todo es apoyo, positivismo, o sea, a mí me encanta. Yo, es más, ahora que no he subido tanto a YouTube, eh, el hate ha desaparecido. Por Instagram es todo apoyo, todo, 100%, el 99,9%. Y, y claro, ahora la gente te ve y dice, joder, claro, así es que con los recursos que tú tienes, ah, Andorra, no sé qué. Sí, sí, tío, yo empecé grabándome con una cámara de 50 euros, tío, y, y, y sin un puto duro... Bueno, yo por suerte vengo de una familia que mi madre y mi padre me han permitido educarme, darme de comer y una cama, no me ha faltado nada nunca, pero que, que no, tío, que la realidad no es esa, que no es fácil, tío, que, que no, o sea, que ser influencer o como quieras llamarlo, a redes sociales y ser IFB Pro, eh, no, tío, no, no, no, no es para todo el mundo, no es para todo el y una mundo. Cosa, es una cosa a título, a título personal relacionada con esto que yo te quería preguntar, claro, se venden como vidas idílicas y súper fáciles. ¿Verdaderamente es así? Porque yo, todo el mundo que conozco, cuando hablas con ellos, es complicado ir por la calle no, o no poderte comprar lo que a ti te gusta porque te van, van a decir que eres un no sé qué, o sea, es no, fácil. A, a ver, yo, yo por suerte empecé y me, me importaba muy poco, yo siempre he sido bastante claro con, en mi posicionamiento. Pero no, no, claro, claro que no es fácil, tío, claro que no es fácil. Tú piensas que, que, que si yo parpadeo cinco veces... Un, segund parpadeo cinco un segundo, veces no Jorge, se nos... un segundo Jorge, un segundo, perdona, Jorge, y, y continúas. Manda huevos que esto lo esté preguntando un tío que va al gimnasio en Ferrari. Ahí lo dejo. Sí, Jorge, Jorge. sí. Bueno, pero escucha. Te voy a decir una cosa. Sí, Jorge, o sea, no lo era solo el paréntesis necesario. <risa> Escucha, pero te voy a decir una cosa. No te puedes cosa. comprar lo que uno quiere. <risa> Cállate que tú has gastado más en micros que yo en coches, hijo puta. Pero se <risa> lo pregunto porque precisamente yo subí una foto con el Ferrari y ya empezaron camello, a qué se dedicará, a qué no sé qué. Y tuve que escuchar mil cosas que tú, por ejemplo, Sergio, sabes toda la gente que preparo, sabes las palizas que me pego, cómo vivo. Tú sí sabes de dónde viene, pero a mí, que no me meto en polémicas, ni hago nada, ni, ni, ni yo que sé, ni hago cosas extravagantes, me han dicho muchas cosas por detrás que dices, que yo quité incluso la foto con el Ferrari y dije, a tomar por culo foto, a tomar por culo gente, a tomar por culo todo. Por eso se lo preguntaba que si él lo lleva fácil, porque es que la gente es un poco, bueno, pues como es, un poco especial. Sí, sí, eh, totalmente, totalmente. Y yo si fuese tú la volvería a subir. O sea, ole tus huevos por comparte el puto Ferrari. Ojalá fuesen cinco, así te lo digo. Eh, pero no, nunca me ha nunca me ha afectado porque eh, siempre he compre ojo, nunca me ha afectado, obviamente hay algún momento que dices, joder justo en este momento me tienes que decir esto gilipollas y te toca los huevos pero así afectarme a nivel real de, de jodido por la en la noche de no dormir, hostia, me han dicho eso, nada nunca, porque siempre he entendido muy bien cuál es el rol de la gente en la sociedad y cuál es mi rol en la sociedad me refiero, a, aquí hay dos, dos, dos tipos de personas, una las que trabajan y otra las que esperan que les salve la gente que te dice tonterías es la, la que le esperan que les salve, que le llegue eh, el, el agua del cielo y, y ya está. Los que saben lo que vale el asunto, y lo que cuesta ganar el dinero, lo que cuesta trabajar, lo que cuesta llevar a 500 personas orías, horas, que son 12 horas de curro al día, no parar de vibrar el móvil, el mail repletado de, de gente... La gente que sabe lo que, lo que vale un duro, tío... Con, eh, tiene dos de frente y sabe que, que aquí no se regala nada. Y si no, todo el mundo tendríamos un Ferrari como tienes tú, todo el mundo viviríamos en Dubai, todo el mundo tendríamos mansiones, y si no lo tenemos es porque no es sencillo llegar, es porque es muy complicado. Si es que es la llave es imagen, tío, si es tan sencillo, ¿por qué nadie lo tiene? Y solo unos cuantos lo tienen. Es, es simplemente esa respuesta, ¿sabes? Ahí está el trabajo de cada uno. No hablo de gente que vive, a ver, que viene de fortunas muy grandes y que o sea, eso, eso ya son casos distintos, que es distinto, pero gente que se lo ha currado, tío, pues ojalá, tío, yo tener en 10 años 5 Ferraris, 8 Bugatis y 20 Lamborghinis, así te lo digo, tío, pero con, mi, con mi curro y siendo, siendo leal a mis valores, ¿sabes? Sin hacer daño a nadie, con trabajo, tío, y tener 20 mansiones en Miami, tío. Ojalá. Y seré el más orgulloso de mostrarlas y de enseñarlas, tío. Bueno, a lo mejor en ese punto ya ni las enseño, ya habré cerrado Instagram y ya está. Pero de invitar a mis amigos y que mis amigos disfruten, tío. De invitar a mi familia y comprarle una casa en Los Ángeles a mi madre. Ojalá, tío. Ojalá mi madre pueda vivir en Los Ángeles tranquilamente, tío. Jorge, una pregunta curiosa, ya que has dicho lo de cinco casas en Miami y tal. Te pregunto, ya que vives en Andorra, que está en el culo del mundo, entre comillas, Cabrón, eh, terca, te, has planteado, tío, no ¿Te has planteado el charco? Eh, me, bueno, esto es un poco... Pero bueno, me, me, me estoy planteando mucho Dubái. Dubái, eh, buen sí. sitio, buen sitio sobre todo. Eh, un, sitio, de... un sitio increíble, un sitio donde hay un, un networking brutal, un sitio donde hay gente muy interesante, donde obviamente hay mucha riqueza, donde obviamente hay mucho negocio que hacer, mucha explotación. Pero eh, bueno, yo tengo pareja y, y se me quedaría muy lejos eh, tenerla. Entonces, no, seguramente no lo haga por primo más mi relación que, que mi vida empresarial, podríamos llamar.